esta noche en LPA. Una de las mujeres más lindas de la Argentina. Amiga de la casa. Hemos charlado. Es muy graciosa en Instagram. Síganla en Instagram porque es espectacular. Esta noche en LPA. Señoras y señores, la señora... Por Qué favor, Polina, desfilanos un poquito, por favor. Pero mira, con todo esto, como para no. no, no. Es Diana, no Adriana, Adriana. Ah. Mirala. Adriana. Elegantísimo. ¿Cómo está, Matilda? Súper elegante. Divino. 20 o no, 20. una elegancia Divina. sin pretensiones, mira, Hola. hermosa. Pase, por favor, Monda, ¿cómo andas? Ay, divino. La verdad, espectacular. ¿Cómo andan, chicos? Hola. Muy bien, nosotros ¿Cómo felices vas? de tenerte ¿eh? Felices, felices. Es raro verte en el verano en Buenos Aires a vos. Porque sí. siempre estás muy en temporada en otros lados. Realmente me arde plata, ¿no es cierto? Claro, pero lo que pasa es que este año, me la... la verdad que las cosas que me presionan eran tan feas. <risa> Qué bueno que alguien lo dice, viste, que sí, alguna por... vez. Veces... fue horrible, ¿Así? ¿no? no. No tenían arreglo además dice Pero se arregla un poquito Le ponía No, esto no tiene arreglo No tiene arreglo Por suerte Sí, pero por estas tuve tres Entonces le dije que no Bueno Y dije bueno Por primera vez me tomo una vacación Me da un poco de vértigo eso? Porque a mí me da un poco de vértigo Es decir Si no acepto todo No trabajo Sí, me da mucho vértigo Pero te digo la verdad Hay una cosa que Hay un momento que tenés que decir que no Claro Y porque hice cada porquería ¿Qué fue lo peor que hiciste? Tal cual lo peor Sí, pero no digas compañía, no de No, yo te que... puedo decir una cosa que hice horrible, ¿Qué? un programa de tele que llamaba Lo tuyo es mío, que era espantoso. No, pero bueno, en teatro <risa> o algo así que digas, esto teatro? no lo volvería a hacer en mi vida. Eh, no, no, para tanto no. Pero lo que pasa es que ahí fue... Porque te arrepentí Fue persona. No, no, no. No, pero, que vos... Es esta, que la, que esta situación malo. que algunas veces uno lee y dice, esto lo vamos a poder arreglar. Y después se no, da cuenta y que no, no arregla. se arregla. Ahora sí me acuerdo una. Me acuerdo eh, con Nito Artaza hicimos, pero no me, no me arrepiento de haberlo hecho. Sí. Eh, una obra que se llamaba Casting Sabana, imagínate claro. ahora claro este, y era, Plata? era espantosa Mar Plata o acá? Eh, Maré Plata. no, Mar Plata <risa> Literal. pero a veces está bueno también <risa> hacer algo para irte de la cuando y te vas a la costa no, me encantó, a mí me encantaba además trabajar con Nieto con claro. todo el grupo y todo lo demás, pero no, no es no, cuando él dejó de claro. hacer las revistas y empezó a hacer más comida claro, comer. hizo comer, hicimos sí. patal naranja con él también que estuvo buenísimo porque vos has hecho Muchísimas, trabajado con todo el mundo. Sí, no me privé de nada. De nada, pero genial. No, genial. maravilloso. Aparte, aprendí un montón. un montón. Un montón. Un montón, sí, sí, sí, porque la verdad, yo soy medio esponja, me encanta. Sí. Yo, ejemplo estoy acá con ustedes, la paso brutal, pero te, te, estoy viendo lo que haces vos, lo que haces que yo, yo digo, qué bueno, mira que... Mirá lo que. Mirá la foto, mirá esos ojos. Por ahí tenés adelante, Ay, ¿no? Es lo que Dios mío, Y ese peinado hermoso. ¡Ay, qué flaqueta! Eso ¿no? sí. es re la 80, 80, ¿no? Por, por cierto. cierto. Por cierto, sí. mucho Siempre a nosotros nos mandan la, ¿no? la biografía de la persona, yo no tuve tiempo para leerla, de leerla. No importa. Pero quiero saber cuáles fueron tus comienzos. Model, fue, ¿Cuál fue sí. tu comienzo? ¿Modelando? No no, de casualidad, no. no, no, no. Yo he no. ido a bailar con un amigo que estaba enamorada de mi amiga, y como estaban aburridos los dos, dijo, vamos a bailar. Vamos a bailar. ¿Eh? ¿Estaba enamorado? De mi amiga. De su amiga. ¿Y no de y vos? De mí no. ¿Mira? ¿Ah? Entonces dijimos, estamos dos aburridos, vamos a bailar. Fuimos a bailar y una productora de la revista Gente me vio, tenía 16 años yo. ¿En el boliche te vio? En el boliche. Estaban haciendo La Noche de, de Buenos Aires. Ajá. Me vio y me preguntó si quería hacer la tapa de, de Gente. ¿De una? De una, ah, de una claro, ¿no? Claro, del del verano, verano. Pero eh. lo que pasa es que en esa época, vos te... no, no ustedes son muy jóvenes. En esa época se usaba que quien estaba en la tapa no fuera conocido. ¡Ah! ah una revelación. Era no, lo... claro. Sí, eso no lo sabía. claro, y... sí, sí, sí, sí. bueno, mirá se mirá usaba la esta. eso. Esa es este. la tapa, Ay, ¿Esa mirá, la tapa mirá. ¿no? Mira. Sí, Pero ahí tuvieron, sí, bomba, ¿Tuvieron eh. Eh. que firmar tu papá, para que lo hagas. Eh, bomba. ¿Tuviste que firmar tus papás, estabas trabajando, digo. Claro. ¿Te ¿Emanciparon a Sí, así? me emanciparon. Me emanciparon, claro. sí, este, a los 16, porque después de esta... Etapa, al día siguiente me llamaron para hacer mi primer comercial. Mira, el pelo medio brillante Bardo. Mira, como una Bardo. Claro. Sí, muy brillante. No sé por qué salió así, pero. Porque esta no estaba tan rubia. Qué pero salió así. Por la impresión. ¿Y? Después de Dieciséis esta etapa de la revista empezaste a trabajar. Al día siguiente? Eh, salió esta etapa de la revista y me llamaron para hacer un aviso de cortinas Ajá. donde se me veía la mitad de la cara. <risa> ¿Y qué tenías que decir ahí? No, era de, de gráfica para el diario. Ah, mira. Ah. De cortinas Belvoir. Lo digo porque no mira. existe más. No, está bien. Este, y no paré nunca más de trabajar. Ahí conocí al fotógrafo Ajá. Jorge Fisbein, que en sí. esa época era importantísimo. Y empecé con la gráfica y... Porque más allá de, bueno, obviamente tu cara y el talento natural que vos tenés y todo, lo que llama mucho la atención son tus ojos siempre, ¿no sí, es cierto? No. ¿Cómo creo... que no? Mirá. Se los debo a mi abuelo, creo. ¿Tu abuelo? No lo conocí. Ah. No lo conocí. No, nada más que por fotos, porque falleció muy joven y este y tenía ojos claros, así que creo que... No, que son, sí, además son como son como raros, son diferentes uno de los tengo otros. Un ojo de, de eso. Sí. Tengo un ojo de gato, lamentablemente. <risa> <Padre>. <risa> El ojo, nada más. El ojo, ¿no? por ah, eso, claro, eso es lo que la claro. claro. lo Claro. lindo color de ojos, pero ¿ves bien? Eh, veo... ¿Fotos sensibles Ponele, no sé. Mm, no por el ojo. O estigmatismo o algo. No, no por el ojo, tengo ya miopía, esas cosas, ah, pero... lo que tenemos todos. Claro. Y, pero vos querías ser modelo, actriz o querías ser otra no, cosa. médica. Antes. ¿Médica? Médica, ser. Nada, nada, que genial. Genial. nada que ver. ¿Y estudiaste medicina o no? No, no, no llegué, porque a los 16 años me di cuenta que cuando empecé con el tema de las gráficas, los avisos, las cosas, qué sé yo... Dije, esto me estaría gustando. Me parece que esto es lo mío. La familia apoyó. Y después, sí, siempre. Siempre, siempre. Y arrancaste siempre. más por el lado de la modelo, digamos. Claro, empecé como modelo, pero como modelo habré estado tres años nada más. La pasarela me daba mucha vergüenza, por serio? ejemplo. sí Ay, Sí. Ay, me moría de vergüenza. Era una tortura. Y, este, y cuando me llamaron, tres, unos años después... Para hacerme el primer papel como actriz, dije, sí, esto es lo mío. Ah, ¿te gustó? ¿Cuál sí, fue? El Loco Chávez. Ah. Se llamaba, que era una tira que salía en el diario Clarín, creo, sí. este, donde yo hacía de una fotógrafa que se llamaba Pampita. Ah, mira Sí, la primera Pampita. ¿Y sí. siempre te gustó, de, de dentro de la actuación, siempre te gustó la comedia? Siempre me encantó. Y me di cuenta que, este, que lo llevaba en la sangre porque en el colegio, de todas las obras que se hacían, yo era la protagonista. ¡Apa! Ay, Mirá. sí, me acuerdo, me acuerdo divino. Cuando hice la Cenicienta, sí. lo que fue genial es que el príncipe se olvidó la letra. Entonces cuando yo entro, estaba repleto el lugar. Cuando yo entro, él tenía que decir, eh, oh, este sí que es un pimpollo. Sí. <risa> <risa> ¿Y qué? No me la olvido más. Yo con un vestido enorme así entro y, y se queda mudo. Y yo decía, oh. Este sí, que es un pimpollo. Y agachaba la cabeza porque tenía que estar eh, reverenciando claro. al, al príncipe, qué sé yo. Claro. Y yo decía, ¡Oh! ¡Este sí, que es un pipollo! Ay, le soplabas, ah, mi amor. Le soplé la letra hasta que me salió. Me desacordo. Y me Así arrancaste me... con la Cenicienta. Bueno, la, la, la conductora de este programa hizo la Cenicienta conmigo. Ah. Sí, en una época que, que comía... Ella que fue la productora. Ajá. No, era la productora ah. y era la protagonista. Y era con un miriñaque así enorme. Trae. Y en una sí. época donde eh, eh, comía mucho ella. Y no, yo una vez no la pude sacar de la, de no. la chimenea. Te ah. lo sí, no, juro, no. siempre contamos lo mismo. No, no sé lo que me costó sacarlo de la chimenea. ¿Pero eso fue hace mucho tiempo. ¿Hace, sí, sí, nene, hace 40 años más o menos, 30 ah, y pico de ah, años. Año 97, más o menos. ¿tale? Y Adriana, y, y empezaste a trabajar en una época, digamos, que, que, que era rara para que la mujer no, no estuviera, eh, digo, no fuera objeto de deseo, digamos. Vos eras más. Eras hermosa, pero lo raro tuyo era que eras una comediante hermosa, digamos No Gracias. sé si se entiende Sí, entiendo que. No, no estabas ligera de, de, de, de ropas ni no, nada No, no, no nunca Eras considerada más actriz, digamos Claro, nunca lo necesité y nunca me gustó Hay alguna que otra foto así más sexy y todo lo demás, sí Pero nunca fue que usara el cuerpo o ese tipo de cosas Y, y no. cuesta más eh, ser linda ¿Y hacer comedia? Ay, me van a hacer los memes como Karina Matuco. No, no, te pregunto. No, no, no. Porque, viste, que generalmente digo, si uno tiene ciertos rasgos, si tenés, yo no sé, por ejemplo, yo soy más orejón, si tengo algunos ciertos rasgos, o de... lo que fuera. ¿Eh? Vos sos eh, divino. Vos ¿Eh? sos sé, divino. Vos ¿no? sos no, divino. Vos sos divino. me quería poner de ejemplo para el. Yo, para lo me, me, me, ejemplo, No, pero es ahí, es digo, si tenés algún rasgo un poco más. Digo, una mujer tan bella, tanto digo, afearse y todo eso. Me encanta. Pues te, te encanta, ¿no? Me encanta. Pero bueno, yo dije al principio, ¿te acordás que ella decía todo el tiempo, en monumentalmente, en monumental Moria, en sí. porque Sí. Porque luego el al Fonchino. Ese personaje que lo inventé lo hice en teatro primero. Sí. Y ahí me vio Moria. Con el diente ah. negro, ¿no? Y El pelo. Sí, el pelo como un cucurucho. Sí. Y este, Era eras toda encorvada. Sí. ¿Todo en...